Hace unos años era un estudiante de medicina en área biomédica que quería salvar vidas, pero el destino me enseñó otro camino. Ahora no solo quiero salvarlas, quiero cambiarlas, pero para lograrlo antes debo cambiar la mía. Los invito a que me acompañen en esta nueva aventura y aprendan conmigo cómo conectar cuerpo, mente y espíritu. En otras palabras, aprendamos juntos cómo vivir. Bienvenidos a mi vida.